¿Qué tal, queridos? Qué gusto saludarles. Un abrazo virtual del Pastor Quillono para todos ustedes con mucho cariño. La fe es como una pequeña semilla que debemos ir cultivando día tras día, de tal manera que esa pequeña semilla se convierte en un poderoso árbol. La Biblia nos dice a través claramente de las palabras de Jesús en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y Juan explica, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Es decir, la fe es tan débil, pero que se va cultivando en oración, estudio de la Biblia, en experiencias con Dios, que se va fortaleciendo. Este es un fenómeno extraordinario. La voluntad de Dios llega a ser tu voluntad y la voluntad tuya llega a ser la voluntad de Dios. Y como la voluntad de Dios es omnipotente, todo es posible para el que cree en Dios. Esta noche vamos a platicar con un admirable matrimonio que por experiencia en las buenas y en las malas, en la adversidad y también en las alegrías. Ha visto la fidelidad de Dios acompañándole en todo momento. Es el Dios de lo imposible, nuestro Padre amoroso, el fiel y abnegado carácter que, que tiene, nos hace sentir contentos, felices, seguros en la vida. Es al Dios al cual nosotros invocamos. Quédate con nosotros para escuchar el testimonio que hará que juntos podamos glorificar a ese Dios de lo imposible. Bienvenidos a Un Momento de Paz. vulnerabilidad, nuestra fragilidad se pone a disposición, se entrega en los brazos del Todopoderoso a través de la oración. Por eso bien claro Pablo dijo, por nada estéis angustiados, mas sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acciones de gracias. Esta noche... Vamos a platicar con Alejandro García y Sonia Garza, gracias por estar con nosotros. No, al sí. contrario, gracias, gracias por la invitación. Estamos contentos de estar aquí. Cuéntenos algo de ustedes para que nos familiaricemos todos los que estamos allá detrás de la cámara. Sí, bueno, somos eh, Ale, Sonia y Alejandro. <risa> <risa> Tenemos dos hijas, eh, eh, Sonia Ale o Sonia Alejandra. Y Adriana Lisset, Sonia Alejandra, ella es odontóloga, está trabajando aquí en Monterrey. Y Adriana Lisset eh, está terminando ya su último semestre de ingeniería en tecnologías de información. Siguiendo el papá. Siguiendo la carrera de ingeniería que, que por ahí estuvimos nosotros también tomando, cursando. Llegamos aquí, inicialmente llegué yo, soltero, en el año del 1989, por allá un febrero, ya van a ser 34 años que llegamos aquí a la universidad. Sí, y ya después no, nos casamos en el 91 y ya me traje a Sonia, con quien hemos estado sirviendo a Dios, trabajando en diferentes partes. Sonia estuvo trabajando un tiempo en Apia cuando Apia tenía aquí sus oficinas. Y nosotros, Agencia Publicadora Asociación Inter Publicadora Asociación. Interamericana. Uh -huh. Asociación Publicadora Interamericana. Y eh, su servidor, estamos en la, eh, ahorita en la dirección de sistemas. Cuando llegamos, llegamos como programador a la dirección de sistemas, que en aquel entonces se llamaba Centro de Cómputo, y después cambiamos el nombre a dirección de sistemas. Y también en la Facultad de Ingeniería estuvimos trabajando como docente en la facultad, como coordinador de carrera y ahora también como director de facultad. Y Sonia me acompaña, verdad, ella es mi asistente. Trabajamos juntos, tenemos la oportunidad, la bendición de trabajar juntos y compartir, verdad, esta, esta posibilidad de servir. Amén. nos encontramos. Ambos crecieron en un hogar cristiano, Allí aprendieron a orar. Cuéntenos algo de esas experiencias que han tenido en, cuando eran pequeños, cómo aprendieron de la fe y fueron cultivándola. La fe llega a ser fuerte cuando se cultiva día tras día, ¿no es cierto? Sí, así es. Bueno, yo soy de un hogar adventista de nacimiento, tercera generación, eh, mis abuelos, mis padres... Y yo nací dentro de la iglesia, aprendimos a orar desde pequeñitos, uh -huh. desde que nace uno, lo enseñan a orar, a apuntar las manitas. Pero conforme va pasando el tiempo, va uno aprendiendo. Yo tengo una imagen muy grabada y es la imagen de, de mi abuelo, de mi abuelito, del pastor Gilberto Corona, cuando él despertaba muy temprano, en eh, su costumbre, él era una persona muy metódico, eh, muy devoto, muy apegado a las cosas de Dios. Y él se levantaba a las 4 de la mañana. Y yo era de las personas que dormía temprano y pues muy temprano despertaba. Uh -huh. Pero me decían, tienes que estar calladita, no puedes hacer mucho ruido porque los demás están descansando. Pero yo nada más veía que mi abuelito bajaba las escaleras y yo bajaba las escaleras junto con él. Y la imagen que yo tenía de él era hincado orando. Entonces, a veces me hincaba yo cerca de él a orar, pero sus oraciones eran largas. Entonces, me cansaba y me enderezaba y no había yo más que hacer. Pero esa imagen de mi abuelo orando quedó muy grabada en mi mente. Después, mi, mi madre también, ¿verdad? Sus oraciones constantes por nosotros, sus hijos. Este, eso fue quedado grabado en nuestras mentes. Mm -hmm. Así que el hábito de orar, pues es algo que uno va aprendiendo. Nadie te enseña a orar. Mm -hmm. eh, porque la oración va, va del alma. Mm -hmm. Lo que uno siente, lo que uno expresa, la necesidad que uno tiene. Aprende uno a orar, pero... En la práctica. En la práctica, uh -huh. la experiencia, uh -huh. eso es lo más bonito. Empiezas a captar cómo Dios te responde, de qué manera te responde. Empiezas a conocerte a ti misma más. Exactamente. Porque tienes ese diálogo con Dios. Empieza uno a dialogar con Dios. Exactamente. Y eso es lo más bonito. Es lo más hermoso, porque empieza a revelarse el Dios. Cuando empieza uno a recibir respuestas a las oraciones, a veces no son las respuestas que uno quisiera. Así es. Pero sin embargo te das cuenta en el camino que al final de cuentas es lo mejor. Es lo mejor. Es y, mejor. Sigue, y entonces tu fe va afianzándose, afianzando, aunque no entendamos todo lo que nos pasa, no porque estamos muy limitados. Sí. Alguien ha dicho que donde llega la razón, ahí empieza la fe, Así porque es. <risa> la fe Hasta traspasa su trasciende más allá de la razón y la lógica. Así es. En el caso de Alejandro, ¿dónde aprendiste a orar? Sí, bueno, nosotros eh, llegamos a la iglesia adventista cuando yo tenía aproximadamente nueve años, ocho años, nueve años. Así es que los, las primeras incursiones en el tema de, de religión, de conocimiento de Dios, fue eh, en las primeras etapas de la vida, como siempre. ¿no? Por supuesto que mis padres nos inculcaron principios religiosos, nos inculcaron eh, el asistir a la iglesia, en aquel entonces la iglesia católica que, que asistimos. Ahí aprendimos, por supuesto, a conocer a, a un Dios de, de, de todo, desde ahí lo, lo conocimos. Desde ahí aprendimos eh, lo que es la, la Biblia, también el, la, la disciplina ¿verdad? de la Biblia, la disciplina también, por supuesto, de, de rezar, que uh -huh. se le llama rezar, uh -huh. que después, conforme vamos creciendo, vamos evolucionando, ya entramos en la, en la iglesia, entendemos que la oración es más, es más dinámica, es más personal, y, y así fuimos como fuimos creciendo y aprendiendo en, en, en la fe. Así es que sí traemos, traemos ese, ese, ese camino recorrido de, también de la iglesia católica. Eh, y, al, y quisiera aprovechar y mandar un saludo ¿verdad? a todos nuestros hermanos que nos observan, que nos miran, que pertenecen a la, a la fe católica, en la cual pues todos tenemos a un mismo Dios. Amén. Todos tenemos Así una es. misma palabra y un mismo Salvador. Así es, hay un solo Dios y un solo mediador entre sí Dios y los hombres. Jesucristo, sí hombre. Entonces... Es precisamente gracias a esa intercesión de Cristo que la oración llega hasta el trono de la gracia de Amén. Dios. Así es. Siendo pecadores, Cristo murió por Perfecto. nosotros. Y si Dios nos ha dado lo más precioso del cielo, ¿cómo no nos va a dar todo lo demás? Así que esa es la confianza que tenemos para llegarnos hasta el trono de la gracia de Dios Amén. y poder tomar fuerza en momentos de necesidad, ¿no? Y la oración entonces, conforme va, digamos, desarrollándose esa experiencia, ¿ha llegado a ser diferente ahora? ¿Hay algún cambio en la oración? ¿Podrían platicarnos algunas anécdotas que ilustren ese cambio? Sí, de. claro. Eh, definitivamente que conforme va uno creciendo, uno va ejercitando la, la fe, empieza uno a, a, a utilizar los mecanismos que el Señor nos da. Ahora, si lo comparáramos ¿no? con la tecnología moderna, un celular con el cual podemos comunicarnos y movernos y hablar a quien querramos, pues la oración es, un, es una tecnología, es un mecanismo, es, es un método que el Señor nos permitió para acercarnos a Él, para, para que nosotros entendamos que está Él cerca, al alcance de, un, de una palabra, porque Él siempre está cerca, Él nunca se retira, Él nunca... No, no es de que lo, lo que lo perdamos o que se no él siempre está a veces nosotros nos, nos, no nos damos cuenta de eso y él nos nos da la oración para para que expresemos verdad en voz audible o en voz eh, callada verdad en un lugar especial como nos enseñó nuestro señor jesús O en pensamiento, o en pensamiento a veces no hay ni siquiera, a veces hasta ni ni siquiera por medio del lenguaje de la palabra sí es sino con gemidos, indecibles, el Espíritu Santo sabe lo que está tratando, tratamos de decirle en oración. A veces el dolor es tan grande que solo lloramos, lloramos y nos inclinamos delante de Dios y Él conoce nuestro padecimiento, ¿verdad? Sí, sí. Qué Así poderosa es. es la oración. ¿no? Es, es exactamente, el Dios de la, de la oración que nos nos da esa, esa, esa virtud, ese poder y ese, esa... Misericordia de a pesar de nuestra condición, ¿verdad? De seres humanos eh, caídos, pecadores, Él está dispuesto a escucharnos de manera constante, tiene su voz, tiene su oído, ¿verdad? Como decía eh, el, el salmista, está a tu oído siempre a la expectativa, eh, atento a escuchar mi, mi voz y mi palabra y eso pues a través verdad de los años es como se va se va ejercitando uno va cayendo en cuenta te vas te vas dando sí, sí te vas dando forma de, es como de cómo una especie de ensayo error vamos aprendiendo ah no sé. mira esto quiso decir el señor esto mira acá está en la biblia esto oh qué maravilla, algo así vamos a ir descubriendo eh, analizando examinando y nos vamos dando cuenta de errores que hemos cometido y, y así vamos creciendo, ¿verdad? Lo importante es ir creciendo en la fe y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿no? En, dentro de las anécdotas en las cuales ejercitamos de nuestra fe, puedo, puedo recordar y compartir, por supuesto, en aquellos años eh, de adolescencia, ya hace un ¿Hace? ratito, en los cuales este, el, el, el Señor, eh, eh, a través de, de esa constante llamado que el Señor nos hace a todos, logró eh, eh, impactar mi corazón, yo recuerdo, con un sermón. Un sermón en la iglesia donde asistíamos, en la iglesia de Vallarta, aquí en la ciudad de Monterrey. Eh, eh, tanto me impactó que yo salí con el deseo, completo de entregarle mi vida a Dios a pesar de que ya me había bautizado a los nueve años me había estaba un poquito más, más grandecito, pero dije no señor yo te quiero servir yo quiero entregar mis talentos yo quiero entregar mi voluntad yo quiero que, que tú me utilices lo que has dicho es súper importante porque no basta con seguir de lejos a Dios aunque te hayas bautizado muchas veces seguimos de lejos a Dios y a veces hasta lo ignoramos en muchas cosas pero cuando tú fuiste tocado por esa predicación, tomaste una decisión de acercarte más a Dios. Sí, y en ese entonces yo recuerdo que íbamos ya saliendo de la iglesia en el carro, íbamos eh, por la calle eh, Pino, Pino Suárez. ¿Qué edad tendrías más o menos? Yo creo que tendría unos 14 años, 15 ¿Adolescente? años. Adolescente. Adolescente en la preparatoria. Y, y ahí yo me acuerdo que sentado en el carro me concentré y elevé a Dios esa, esa oración. Después eh, llega el momento de tomar una decisión con respecto a la carrera que uno le uno le toca estudiar. ¿no? Muchos tal vez de los que nos escuchan jóvenes están pasando por una situación, verdad jovencitos, adolescentes, o están tomando una carrera ahorita en sus vidas. Y a nosotros nos tocó también tomar una decisión en mm. ese sentido. Sí, eh, las clásicas tres decisiones más, sí, importantes, más importantes que, que tomaron. ¿no? Ahí nos pusimos en manos de Dios y le pedimos al Señor que nos condujera, que nos indicara. Si ya habíamos tomado la decisión de servirle, pues que nos diga en dónde, dónde podemos servirle. Inmediatamente, por supuesto, llega a la mente la idea de servir en, estudiando una carrera de teología, por ejemplo. O sea, esa vez, uh -huh. a los 14 años, tú te entregaste a Dios y como que decidiste... Seguir la carrera ministerial, la carrera... Sí, teníamos doctor. esa inquietud muy grande, muy fuerte. Y ahí en la preparatoria, estuvimos en la preparatoria aquí de Monterrey, en el Vicente Suárez, Instituto Vicente Suárez. Ahí los maestros, pues mi maestro de Biblia, el maestro Josué, lo recuerdo con mucho cariño, le mando un fuerte abrazo. Él este, pues, nos invitó, me invitó. Y Alejandro me dice, ¿Tú, tú tienes algo, dice, tú deberías, yo te animo para que tú sigas eh, sirviendo a Dios como teólogo, como estudias tu carrera y seas pastor. Entonces eso complementó mi, mi sentir, mi idea que yo tenía. ¿no? Pero no solamente era teología la, que, la, la posibilidad, sino también poder servir a Dios en medicina, por ejemplo. Era otra, claro. otra posibilidad en el área de la medicina. Y yo recuerdo también cuando terminé mis estudios de preparatoria, el, el maestro que me daba la clase de anatomía, porque llevábamos una prepa médica, eh, él me dijo, Alejandro, te felicito porque el examen que pasaste, lo pasaste, lo pasé con 70, dice, pero este es el examen de primer año de, de, de la, de la carrera, carrera de medicina, de, medicina, Imagina, de la materia prepa, de ¿no? anatomía, yo estaba en prepa, ¿no? y eso me, me motivó también a mí mucho de no, pensar no, en, no, en este, sí, me emocionó, es por qué no medicina, poder servir a yo también en el área de medicina pero en la carrera, que yo, en la materia que más, más cómodo me sentía, era en la materia de matemáticas, matemáticas, lo que yo, me, me, así sin estudiar yo iba, y, y me iba muy bien, me sentía muy, muy a gusto con las matemáticas, así es que pues estaba que si, sí, en ese entonces estaba el boom de la computación, estamos por allá del año del 88, 89, el boom de, la, de las, las computadoras, empezaban los programas y lo que, lo que significaba la y eso me atraía mucho también, la ingeniería en computación. Así es que, pues, ¿qué, qué, qué estudiar? ¿no? O sea, nos vamos para ingeniería, nos vamos para medicina, nos vamos para, para teología, el corazón me decía, ¿no? teología. Y así es que elevamos una oración a nuestro Dios. Fue, fue una oración que yo, yo siento que trascendió. Lo he compartido, verdad por supuesto, con mi esposa. Eh, Cómo hicimos esa, ese, elevamos esa oración y pues com, al compartir con, con mi papá, ¿verdad? Y mi mamá, pues eh, pidiéndoles ayuda, mi papá, él, él es psicólogo, y luego, luego me dijo, no, pues, vamos a, a hacer un a, test, hacer un test sí. para que tú tengas esa, esa, esa posibilidad de, de, de saber qué es, lo, para lo cual, qué talento tienes, que a dónde más te ubicas, y él me llevó, me acuerdo todavía fuimos a la Universidad de Nuevo León, en aquel entonces ahí en Monterrey, entonces allí en la universidad fue donde te aplicaron el test. Sí, fuimos hasta allá y ahí eh, hicimos una oración, ¿verdad? Antes de comenzar, eh, confiando en que pusimos ahí las man en manos de Dios, ¿verdad? Lo que surgiera del examen, confiando. Y ahí es donde, se donde empieza también la fe a ejercitarse. Junto con la oración, porque se requería de fe para que la respuesta en realidad fuera una respuesta que proviene de Dios. Y, y algo directo, porque tú le dijiste, Señor, que el resultado pueda ser tu voluntad, en exact cierta manera. Exactamente. Exactamente. A final de cuentas, pues tal vez yo soy muy práctico y el Señor sabe que así soy, y yo trato de encontrar respuestas de alguna, de alguna forma, incluso en, esas, en esa edad. Y el Señor así nos, nos, nos, nos, nos, nos entiende y nos manda mensajes, ¿no? y así eh, terminamos la prueba, finalmente pasó un tiempo, no fue inmediato, regresé y me dijeron, bueno, usted tiene habilidades, porque me habían preguntado en cuáles eran las carreras que me interesaban, yo le dije, estas son las tres carreras, ¿no? eh, teología, medicina, ingeniería, me dijeron, bueno, la, dependiendo, de acuerdo a lo que usted respondió, la, la carrera que más eh, en el área de la lógica tiene más alto, ¿verdad? Porque eso fue lo que me dijeron. Así es que yo le recomendaría que estudie ingeniería, me dijo el, el, el licenciado, en el psicólogo en aquel entonces. Después dice, en segundo lugar puede estudiar teología o en tercer lugar ya medicina. Pero lo que más se son las ciencias exactas, las matemáticas. Así es que yo salí bien relajado de ahí y dije, bueno, pues esto es lo que Dios quiere. Y empezamos a hacer todo el trámite, ¿verdad? Lo, lo que se requería para estudiar una carrera de ingeniería. Eh, nos inscribimos, pasó un semestre y en el segundo semestre sucede algo también interesante en, en, en la vida, en nuestra vida. Porque eh, no me empezó a ir tan bien como yo creía que me debía de ir. Me di cuenta que las matemáticas eran de verdad de otro grado, de otro nivel, no, no es lo mismo. No al mismo nivel de, no la, era, era el Ahora mismo de la preparatoria vivir era más de las eh, matemáticas, ¿no? Sí, lo que yo me estaba acostumbrando a que era así sencillo, de sencillo, tenía que dedicarle más tiempo. De y, y dije, no, yo me equivoqué, dije, a lo mejor yo no, no, no entendí bien, o algo pasó que... Porque en ese entonces estábamos sirviendo en la, en la iglesia, servíamos, nunca dejamos de hacerlo con los conquistadores, como este, en, en la Sociedad de Jóvenes, en la Escuela Sabática Juvenil, juvenil que tenía la iglesia verdad, en aquellos años. Yo me sentía pues, contentísimo dejar la, verdad, las, la, la escuela por un lado y el fin de semana dedicado a la iglesia. Y, Así como, como, nos hicimos, como nos conocimos con Sonia en, los clubs? en, en aquellos años, sirviendo a Dios en la iglesia. En la iglesia sí. Todavía no nos hacíamos novios, esa es otra historia más adelante. <risa> Pero eh, dije, no, pues algo me está pasando. Y algo sucedió. En ese entonces la, la Unión Mexicana del Norte, que estaba recién formándose en aquellos años. La Unión Mexicana del Norte de, de los, los Adventistas. De eso, los Adventistas ajá. del séptimo día organizó un evento eh, de jóvenes. Sí, de, para jóvenes, que, que le llamaron, eh, eh, eh, ay se me olvidó cómo se, cómo se llamó, pero bueno, era, era un evento de, eh, eh, para que reunía a todos los jóvenes de las iglesias, eran delegados, Bien. las iglesias tenían que nombrar a un delegado, y nos iban a reunir en una ciudad para darnos instrucción, la ciudad era Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Chihuahua. Y, y dije, yo quiero ir. O sea, yo quiero ir. Eh, a pesar de que era otro el joven al que nombraron, yo le dije a mi papá, yo, mándame, le digo, yo, yo quiero ir. Mi papá siempre es dispuesto a apoyarme, mi mamá también siempre es dispuesto a apoyarnos en todo. Ellos dijeron, está bien, tú ves, Dices, nosotros vamos a cubrir todos los gastos. Y tú yo estuve ahí encantado. Porque había instrucciones eh, desde la mañana, ¿verdad? Era una semana completa. Era un congreso. Era un congreso sí, el pasto, estuvo el pastor Leito, estuvo el, el pastor eh, Flores, Jairo Flores, que era el director de jóvenes en aquel entonces. Este, estuvieron eh, personal de aquí de la universidad, maestros de la universidad, entre los cuales recuerdo al pastor eh, eh, Jaime Cruz. Uh -huh. Él, daban instrucciones, nos daban instrucciones de homilética, de preparar sermones, de en la tarde nos íbamos a hacer obra misionera. Y, pues, y tú encantado. Encantado. O sea, como como pese en que, el agua. Como que el, el llamado sí, se me al se, ministerio se, y demás se, volvía a resurgir. Volvía se ¿no? a resurgir. Yo estaba ya estaba en segundo semestre de ingeniería. ingeniería. Y en aquel entonces dije, no, pues ya yo, vamos a cambiar de carrera, ¿verdad? Pero nuevamente... Eh, en, ese, en ese esquema, ¿verdad?, eh, pusimos las en, en manos de Dios. Qué la maravilloso. Me encanta escuchar esto, porque a pesar de que en tu, digámoslo así, en tu sí, razonamiento, el... tú veías que, que teología era la carrera, entonces tú, digámoslo así, pusiste en la mano de Dios este pensamiento. Así. No te apresuraste, no confiaste en ti mismo, sino que lo dejaste en las manos de Dios. Y eso es crucial para el éxito en la vida, pienso yo. Yo, yo tenía pues, todo el sábado, ¿verdad? Ese, ese asunto en el corazón, en la mente. Y el sábado en la noche, yo recuerdo igual una escena muy clara en mi mente. Dije al Señor, le, le coloqué, le abrí mi corazón a Dios y le dije, esto es lo que yo quisiera hacer pero tú, sea tu voluntad por sobre cualquier otra cosa, y tú indícame, le dije. Y la prueba ahora era con quien yo me encuentre, el, la persona que uh -huh. yo encuentre en el camino, le voy a preguntar, de todas estas personalidades, ¿no? ¿qué me recomienda hacer? así es que me fui, ¿verdad?, caminando, la cancha de fútbol, ahí estaban todos jugando, yo traí esto, este, uh -huh. este asunto en mi corazón y con quien me encontré fue con el, el pastor eh, Jairo perdón eh, Jaime. Jaime Cruz el pastor Jaime. Jaime Cruz años después me lo encontré y le pregunté del evento y este y es curioso porque él me dijo que no se acordaba <risa> eh, pero ahí para mí era crucial yo le expresé verdad la situación le planteé lo que estaba pasando lo, lo que sentía en mi corazón esperando verdad que que él me dijera por supuesto me dijera hijo vente a estudiar Teología, Era la Universidad de la Universidad de teología, Iba de parte de la Universidad de Vente estudiar Teología en la Universidad. Esperamos, ¿verdad? Qué bueno que estás aquí, has conocido esto. Pero yo siento que el Señor le, le iluminó definitivamente. Es, es, es esa, eso, eso fue lo que, lo que pedimos y eso fue lo que entendimos. El pastor lo que me dijo, hijo, eh, la iglesia no, no solamente necesita pastores, <tú saque> También necesita especialistas en otras áreas. Y en la ingeniería, me dijo, hace falta ingenieros para la iglesia. Amén. amén. Y entonces me quedé así, ¿no? O sea, yo iba con la idea de que me, me dijera que para teología, pero nuevamente el Señor, a través de, ese, de su siervo, me da la indicación de que tengo que seguir la carrera de ingeniería. Así es que, bueno, pues, si eso es, con toda la confianza que habíamos colocado en Dios en ese momento, regresamos, ¿verdad? Eso es lo que tú quieres, Señor, regresamos, y si es lo que tú quieres, me vas a ayudar a sacar la carrera. Terminamos segundo semestre, bien, gracias a Dios, terminamos el tercer año, segundo año, tercer año, terminamos la carrera, ¿verdad? Eh, y y por, la gracia, por la gracia de nuestro Dios. ¡Qué maravilloso! Sí. Queridos, es que realmente son tres las decisiones más importantes que todo ser humano debe tomar. Tomaste la decisión de consagrarte a Dios, de entregarte a Dios. La decisión de la carrera y Dios te fue guiando. Y la decisión de buscar al complemento Por ideal, supuesto. la compañera de tu vida tu media naranja, como sí. dijeran por acá, ¿verdad? Sí, así y, es. y Dios te ha, ha ido guiando de una manera maravillosa. Y todo, puedo adjudicarle <coughs> esto, a la humildad de reconocer que necesitabas ayuda de Dios. Porque en este mundo donde se exalta demasiado el, el poder humano, pues no necesitamos de Dios, de la dirección de Dios. Y por lo tanto, Dios queda ignorado, a pesar de que Él está, como tú dices, allí cerca de nosotros. Sí. Él probablemente llora por las decisiones tan nefastas que tomamos en la vida. Cuando está solamente de creer y orar en el nombre de Jesucristo. ¡Qué maravilloso! Por eso, en este programa oramos por todos ustedes. Envíen sus pedidos de oración a los medios que están pasando en pantalla, a fin de que podamos todos reunirnos y orar por ustedes. Oremos los unos por los otros, formando una comunidad maravillosa, sin acepción de personas, ni de estatus, ni de religión. Podamos unirnos todos en oración al Dios vivo, al Padre eterno y Príncipe de paz. De tal manera que podamos o, al los unos por los otros, ser canales de bendición y a llegar a tomar decisiones acertadas en la vida, como tú tomaste, porque Dios te ha dado una vida profesional exitosa. ¿verdad? Sí, eh, fíjate que después de que terminamos la carrera, ya, ya nos habíamos hecho novios, <risa> fue otra decisión importante que tomamos sí. también, lo pusimos en manos de Dios, para que el Señor nos indicara a... El, eh, quién era la persona, ya nos conocíamos, trabajábamos juntos, como dijimos ahorita en la, en la iglesia. Así es que, pues, eh, así fue como también empezamos una, una relación de noviazgo en aquel entonces. Todavía no nos casábamos, terminé la carrera y empezamos como cualquier joven, ¿verdad? Ahí que termina su carrera en la ciudad de Monterrey, en la Universidad de ahí de, de, de Monterrey, pues a empezar a buscar trabajo en Monterrey. ¿no? Empezamos a entregar currículums por aquí y por allá. Estábamos en el proceso de, de entrevistas. Varias de las empresas nos estaban entrevistando. Y, y, y yo, yo sentí que era lo natural, ¿no? que hacia dónde íbamos a, a terminar trabajando en una empresa eh, ahí en Monterrey. Hasta que nos llegó una, una llamada telefónica de la Universidad de Montemorelos, y este, invitándonos a, a venir a, a trabajar aquí al Señor. Amén. Y entonces, cuando recibo esa llamada uh -huh. y me dan la invitación de servir a Dios aquí, fue cuando recordé aquellas uh -huh. la verdad, aquella promesa que habíamos hecho, aquellas, aquellos eh, eventos, eventos que habían pasado algunos años atrás. Y entonces dije, pues no puedo no puedo decir que no. Es, es, es así como el Señor nos, nos había estado conduciendo. En el momento preciso que terminamos la carrera, en ese momento, fue que llegó la invitación. Y así fue como llegamos hasta, hasta acá. Eh, sabiendo verdad que pues, el Señor conduce nuestra vida, colocándonos en sus manos y, y, y pues a donde Él nos, nos indicará. ¡Qué maravilloso! No cabe duda, Dios va hilando nuestra vida de una manera extraordinaria. Cuando reflexionamos de cómo Dios nos ha conducido en el pasado, no tenemos la menor duda de que la vida futura está asegurada en las manos de Dios y de nadie más. Sí. Porque el futuro nadie lo conoce, solamente Dios sabe lo que nos conviene, porque todas las cosas ayudan a bien. A los que aman a Dios. Y Él conoce nuestro corazón. Y hay veces que tenemos que pasar momentos difíciles en la vida. Ustedes tuvieron que pasar por momentos un poco difíciles en la vida en estos últimos eh, años. años. Cuéntenos algo de cómo Dios los ha conducido aún en el valle de sombra de muerte. Él ha estado allí acompañándoles, no los ha dejado ni los ha desamparado él es fiel, cumple sus promesas Sí, gracias con respecto a, a los últimos acontecimientos los últimos eventos por los cuales hemos pasado pues una de las situaciones más, más complicadas que vivimos fue en la época en la que comenzamos el tema este de la a epidemia de la, pand la pandemia de la pandemia eh, pues nuestro mi suegro ¿verdad? papá de Sonia se nos, pone, se nos pone malito, se nos enferma. Fue por allá del no primero fue en diciembre del 20. Del 20. Noviembre. Noviembre. 27 de noviembre del 20. Uh -huh. Mi papá le da un infarto intestinal y va al hospital y lo tiene que operar. En la primer cirugía nos dicen que no hay nada que hacer que en el lapso de 48 horas, iba, sus órganos iban a ir cada vez deteriorándose hasta colapsar. Y que habían abierto, su intestino estaba necrosado y no había nada más que hacer. Esa fue una noticia muy es tremenda. Bastante. No la esperábamos así. Sí, estábamos conscientes que estaba grave. Papá había padecido por eso toda su vida, problemas con su estómago, su intestino. Pero el que nos dijeran, él no se quería operar. Lo animamos a operar. Alex estuvo con él. Este, cuando decide operarse, le digo, todo va a estar bien, papito. Y cuando sale de cirugía y nos dicen eso, pues es un golpe muy fuerte, ¿no? Sí, más, más adelante después nos enteramos que eh, además del problema del, del infarto intestinal mm -hmm. también tenía un cáncer, que en ese momento no nos, no nos no, enteramos, no, lo no, no, no, no nos enteramos. Sí lo pusieron en el, en el, en expediente, el expediente, pero no nos enteramos. Eso, eso fue allá en Monterrey. Y este así es que pues nuevamente el, el camino, no el, el, el recorrido, la oración. Sí. pues eh, no no no no sabíamos ¿verdad? qué que podíamos hacer no podíamos hacer nada eh, eh, eran 48 horas muy difíciles a las cuales se esperaba verdad que en algún momento mi suegro falleciera y, y pues estar ahí pues cómo le dices no ¿Cómo, cómo, cómo, cómo lo trabajas cómo lo manejas él no lo sabía no lo, no, no le dijimos lo no. decidimos Entonces, no decirle bueno, decidí yo en ese momento no decirle decir que que le echara ganas, uh -huh, que todo iba sí, a estar bien. Sí. Nos pusimos en, en oración como familia, pedimos un milagro, milagro, y, este, ¿y el Señor no lo concedió. Así ¿Cómo es? fue eso? Cuéntese. El Señor concedió ese milagro. Al pasar 48 horas, regresó la doctora que lo había operado. Uh -huh, uh -huh. Estaba Sonia con él en la noche, y nos habló Sonia en la madrugada. A mí, Está la doctora que lo operó y dice que al ver los signos de mi abuelito que están bien, pues nos ofrece volverlo a operar. No hay nada más que hacer. A ver qué es lo que está pasando, porque sus signos vitales están bien. Era es pues, algo en lo cual ellos no entendían, o sea, la, la, los médicos lo no lo entendían, porque ya el dictamen estaba dado. Y ellos no entendían que estaba mejorando, estaba estaba normal, estaba algo que... Él hasta pedía de comer. Sí, él pedía de comer, él tenía ánimo, él estaba contento, él decía que cuando ¿Y a cuándo le iban nos a sacar íbamos de salir, en, ¿En qué momento? Y, y, Porque y, estaba el COVID en lo más cogió, fuerte y no sí. había vacunas en esa época. Sí, y, y entonces pues lo... lo Oramos. Lo vuelven, lo, lo vuelven a intervenir. Sí. Oramos en casa nosotros. Y le dijimos a Sonny, diles que lo operen. Todo en manos de Dios. Cuando lo vuelven a operar y sale de cirugía, nos dice la doctora, ¿ustedes creen en Dios? Claro que sí, le digo, y en sus manos estamos. Amén. Ahí ha estado siempre mi papá en manos de Dios. Dice, porque esos intestinos necrosados, que yo vi, que yo vi y que no había nada que hacer, ahora están rosita, funcionando. Ah, Solamente 90 centímetros están necrosados, mira. fue lo que cortamos, unimos, y de aquí en adelante, si ustedes creen en un Dios, pues pídanle, para que Él pueda salir adelante. Wow. Esa fue una oración contestada. Completamente. Literalmente ahí lo pudimos ver. Yo siempre... Decía, bueno, pasa uno por tantas circunstancias, ¿no? Eh, con lo de la pandemia, para mí fue algo muy difícil. Mis papás en Monterrey, personas mayores con problemas de salud, diabetes, hipertensión. Y todo eso del COVID lo ponía uno en, en mucha angustia ¿verdad? de que se fueran a contagiar dejamos de verlos como frecuentábamos hacerlo, con el temor de que se fueran a contagiar ellos. Entonces, todo esto pasa de una manera que dice uno, ahora estamos en el hospital, nos puede dar COVID, pero estamos en manos de Dios, ¿no? Y así fue. Lo operan a papá, no tardamos ni una semana después de la segunda cirugía y nos dan de alta, porque la situación del COVID estaba muy fuerte. Nos vamos a casa, pero yo ya me sentía enferma en el hospital. Yo ya me sentía muy mal. Yo me tomaba mis pastillas antes de irme al hospital para que no marcara temperatura y me dejaran estar con mi papá. Pero cuando llegamos a casa, Sony se siente mal. Va y se hace la prueba COVID. Le dicen que dio positivo COVID. Me habla, me dice, di positivo COVID, mamá. Hazte la prueba tú. Me hago la prueba, doy positivo COVID. Y le hacemos la prueba a mi papá, porque él también ya tenía tos O sea, después de dos cirugías, le da COVID a mi papá también. Y pues nos dio a todos. Sí. A Alex, a Adriánita, ellos acá en Montemorelos. Eh, en casa, a mi mamá y a mi hermano también. no les da COVID. Ah, no les da. A ellos no les da COVID. Y yo me aíslo con mi papá en una recámara a atenderlo, gracias a Dios. Nos atendieron en casa. Compañero de preparatoria, ahora médico, nos atendió del COVID en casa. Así que nos aislamos, mi papá y yo, en un cuarto. Estuvo mi papá con tanque, no, no tanque, era un concentrador de oxígeno. Eh, le hicieron radiografías. Sus pulmones se dañaron con el covid uno quedó a un 25% y otro a un 50%. Estuvimos como si estuviéramos en terapia intensiva con él. En casa. En casa, en casa. No queríamos regresar al hospital después de lo que ya habíamos vivido en el hospital y con el COVID. Eh, gracias a Dios, él puso los medios para que pudiéramos salir adelante de la enfermedad. Ustedes vieron la mano de Dios durante esta enfermedad de su padre y la en, eh, operación que tuvo en el COVID que les dio a, la, a ustedes, todos. Todos. ¿Cómo resultó todo? ¿Cómo fue que ustedes pudieron salir y qué pasó? Pues el Señor nos, nos permitió tener a, a mi suegro dos años más. Amén. Después de que ya... habían dicho dos días. Sucia, dos, dos días. pero La ciencia dijo, como dijiste hace ratito, ¿no? La ciencia, la ciencia dijo, dijo dos días, pero después que termina la ciencia, empieza el terreno de Dios. Es que la última palabra, perdón, <coughs> la última palabra la tiene Dios. Así, Así es. es. Y aunque nosotros eh, descansemos, Dios seguirá teniendo la última palabra. Así, Así es. es. Y Él Así puede es. levantar Amén. a los muertos. Amén. El que cree él en ver. Él oh. tiene la vida aunque esté muerto, resucitará en el día grande. Gracias. Y esa es nuestra gran esperanza, sí. volveremos a reunirnos todos. Así claro. es. Mientras tanto, los que estamos vivos debemos afianzar nuestra fe en oración, debemos vivir como si hoy pudiéramos ya estar a punto de esperar a Jesucristo, ¿no? Debemos estar preparados en la fe, mediante la oración, el estudio de la Biblia, la testificación, como lo hacen ustedes aquí en el programa, testifican para gloria y honra de Dios. Esto es maravilloso. Y su padre, Sonia, ya descansa. Él aceptó a Cristo como salvador personal. Sí, sí papito, pues él conoció la iglesia desde joven, eh, conoció a mi mamá, se hizo adventista, se casaron y todo. Papito lo ungieron después de que de, de pasar todas estas cirugías, lo, lo ungieron porque pues sabíamos que su vida estaba pues muy delicada. Eh, después de esa cirugía de intestino, nos decían que pues, las probabilidades de vida no eran muchas. Sin embargo, él se fue recuperando. Yo me acuerdo que cuando yo trabajé en Apia, había, hay un libro que se llama El Abrazo de Dios. Cuando hicimos ese libro en Apia, yo decía, yo quisiera sentir el abrazo de Dios. Era algo que yo anhelaba. Y Él me lo dio. Amén. Amén. Él me lo dio. En estos dos años, lo he sentido constante a nuestro lado. Amén. Primero con mi papá. Papito se recuperó, empezó a salir. Ya venía aquí a Montemorelos. Eh, y bueno, volvió a, a recaer. Con el K con el problema de diarreas, tenía él. Finalmente nos dijeron que era cáncer, tenía cáncer en hígado, tenía cáncer eh, en la región pélvica y tenía cáncer de piel también. Ya era un problema de metástasis. Y que cuando nos detectaron el cáncer, pues los médicos nos dijeron que no tenía caso en su condición débil después de dos cirugías someterlo a, a, otro, a tratamientos de quimioterapias o a una cirugía que iba a ser muy riesgosa, que, pues, si preferíamos tenerlo en casa, nos iban a dar cuidados paliativos. Nunca le dijimos a mi papá la palabra cáncer. Estamos conscientes de que él lo sabía eh, porque él estaba enfermo, él no se sentía... Al 100% bien. Sin embargo, él siempre fue una persona reservada. Trató siempre hasta el último momento de, de no expresar dolor hacia nosotros, ¿verdad? Aunque sabíamos que probablemente sí los tenía porque su rostro lo denotaba. Pero nunca, siempre le dijimos, papi, ¿te duele? No, no me duele nada. Y Dios lo sostuvo hasta el último momento. Le pedíamos a Dios que, que no sufriera dolores fuertes, que no, si Él nos permitía, que descansara durmiendo y no lo concedió. Durmiendo. Papito quedó dormido. Gracias a Dios. Amén. Sin sufrimiento. Sin sufrimiento. Pero en ese lapso tuvimos sí otra, otro, otro, otra otro prueba. Evento, otro evento, otra prueba. Otro evento. Es el, el, el, el enemigo, ¿verdad? El enemigo que no, nunca cesará de, de at atacar a, a, a los hijos de Dios. Pues nosotros nos enfermamos. Fue hace algunos meses atrás. Me, me enfermo, un dolor en el abdomen. Vamos a consultar, empezamos con fiebre. En julio. Sí, fue por allá de julio, en agosto. En, en agosto. En agosto, pues esa fiebre no, se, no cedía, eh, y la única que nos dicen los médicos aquí, ¿verdad? En, en el hospital, nuestro hospital aquí en La Carlota, nos dicen la única es operación. Así es que fuimos intervenidos. Eh, una operación no fue suficiente, fue necesaria una segunda operación para, para limpiar bien aquello que teníamos: era un absceso que teníamos en el vientre que era lo que nos estaba causando el dolor y la fiebre, que había que limpiar. Lamentablemente ese absceso había causado un daño también en los intestinos por fuera. Y en la segunda operación, cuando, cuando entra el, el cirujano a, a atenderlo, pues encuentra aquellos intestinos, eh, dicen, eh, adheridos, adheridos, como un, un, un espagueti apelmazado, ¿no? apelmazado. ¿Sí? Y empieza la complicación seria porque aquellos intestinos al moverlos se rompen. Empieza a haber fugas ¿verdad? del intestino. Y estaba, estuvimos en una, en una situación bastante, bastante complicada y Delicado delicados Fue casi un mes que estuvimos después internados. Y es ahí, en ese, en ese momento cuando también uno, uno siente la dificultad, ¿verdad?, siente la cercanía de nuestro Dios. Porque uno no, no puede acudir a nadie más, sino solamente a, a, al Dios que todo lo puede, al Dios eh, eh, a quien hemos conocido y a quien recurrimos en oración. Y, y recordamos, ¿verdad?, recordamos en, en aquel entonces, recordamos el evento de Jonás. Fue algo que, que me venía a mi mente mientras estás ahí recostado, ¿no?, en aquella cama de hospital. En el día supimos, ¿verdad? Nos entramos y agradecemos a, a toda la iglesia que estuvo orando por nosotros. Estuvo muy al pendiente, ¿verdad? La Toda la, la comunidad aquí, sí, aquí de la universidad. La la Las guerreras de Gracias. la oración. Exactamente. Todos sí, nos enterábamos. Llegaban y nos platicaban, veíamos en los programas, en la iglesia, orando por nosotros. Eso nos nos, nos fortalecía. Uh -huh. Sentíamos, ¿verdad? El la, cariño, el abrazo, cariño. Todos, el, abrazo el abrazo de Dios. El abrazo a través de todo sí, Ahí aprendimos todos. eso. Ahí aprendimos que Dios nos abraza también Somos a través de sus hijos. De sus, de sus hijos, hijos. Porque ahí. Medio donde los, los, de compañeros familia, de los compañeros de trabajo que llegaban y nos, nos llevaban de, de comida, comer y estaban en el al hospital. pendiente. El día pasábamos tranquilos, se nos iba rápido, pero en la noche. Largas noches. La noche era, era, era, era una noche en la, en la cual el, el, el, la, la mente siempre divaga. Que, que ¿A dónde vamos? ¿Qué pasará? Termin, ¿Dónde terminaremos? ¿Será esto lo último...? Eh, y, y, y recordamos el, el, el evento de, de Jonás cuando está dentro del pez, ¿verdad? Está, llega, llega el pez aquel, Jonás, pues terco, ¿verdad? De la vida, que andaba queriendo huir de Dios, pero Dios no lo dejaba. Y Dios, dice, envió un gran pez, dice el versículo 1 del capítulo 2. Entonces oró Jonás a Dios y Dios desde el vientre del pez ora Jonás. Y le dijo... Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el, seno, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Y esto es una promesa maravillosa para nosotros, nos, nos mantuvo porque Dios siempre está escuchando ¿verdad? A, a, sus, a sus hijos que están dispuestos a hablarle, a, a clamarle a él. Y él, y él responde nuestras oraciones. Y el Señor nos levantó. Y te vemos muy bien. Gloria nos levantó a Dios. de ahí. Cambia Podemos... un poco el estilo de vida y demás, pero sí. gloria a Dios por los milagros que ha hecho. El Señor te respondió de Así una es. manera maravillosa. Así es. Y damos gracias a Dios por tantos milagros que recibimos de Dios el año pasado y continuamos recibiéndolos ya en este año. Queridos, realmente debemos ponernos a pensar seriamente en invocar constantemente al Señor de lo más profundo del corazón. Es tiempo de buscar a Dios como el siervo Brahma por las corrientes de las aguas. Así debemos clamar a Dios y decir como David, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y... ¿Cuándo me presentaré delante de Él? Todos los días de tu vida puedes hacerlo. Ahora mismo puedes ir en oración a Dios y derramar tus lágrimas o tus alegrías delante de Él. Así que mientras escuchamos una melodía, envíen sus pedidos y sus agradecimientos a los medios que pasan en pantalla. Y recuerden ustedes que vamos a orar por esas peticiones, esos agradecimientos. Hay un grupo de hermosas damas, las guerreras de la oración y otros grupos que se reúnen para poder orar por ellas. Pero también pedimos, invitamos a todos ustedes que se unan, que anoten los nombres y los pedidos de oración y que nos acompañen orando por esas peticiones. De, ta, de esa manera nos conformamos en canales de bendición. Sí, sí. Y el la promesa de que la, la tierra será inundada con su gloria será cumplido a través del poder de la oración. Así que escuchemos esta hermosa melodía que nos llevará hasta el trono de la gracia de Dios. Las cosas no me salieron bien Me adelanté y me equivoqué No esperé a que Dios a su manera Allí pudiera interceder Vino a mi palabra de Jehová Un hijo tuyo te heredará Ancianos y sales Imposibles es que pudiera ser pero a su tiempo cumplo su promesa y tardó para mí bien Ya verás que más allá Algo mucho mejor te espera No te angusties y no tratas de entender es así como prueba tu fe si esperas en Jehová. Aconteció después de estas cosas que me probó Dios y me dijo, Abraham, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Y ofrécelo en holocausto allí Dios, ¿por qué me pides eso a mí? Más permanecí en su palabra y a su voz obedecí Ya verás que más allá Algo mucho mejor Espera, no te angusties y no tratas de entender Es así como probará tu fe Si esperas ya verás que más hay. Algo mucho, mucho mejor te espera. No te angusties y no tratas de entender Es así como probará tu fe Si esperas en Jehová Si esperas en Jehová Y así Dios proveerá Queridos, gracias por esta hermosa melodía que nos ha llevado hasta el trono de la gracia de Dios. Ahora vamos a orar por todos los pedidos de oración que ustedes han enviado al programa, por todos los agradecimientos que han pasado en pantalla. Nos vamos a unir para que juntos podamos orar por estas peticiones y agradecimientos. Así que inclinen su rostro donde quiera que estés. Voy a pedirle a Sonia, tenga la bondad de... Acompañarnos en Con oración. Este. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Te agradecemos, Señor, tu infinito amor que manifiestas para cada uno de nosotros a cada momento. Gracias, Señor, porque hemos podido sentir tu compañía a nuestro Amén. lado Amén. en el transcurso de nuestra vida. Gracias, Señor, porque... Podemos sentir que Tú diriges cada paso que damos. Al igual queremos pedir, Señor, que Tú nos sigas dirigiendo en lo que viene por delante. Amén. Cada una de las personas que elevamos súplicas hacia Ti, Señor, las ponemos en Tus manos para que conforme a Tu voluntad y conforme a Tu gracia, sabemos que es lo mejor para cada uno de nosotros podamos, Señor, sentir tu dirección, tu compañía y tu abrazo en cada una de las situaciones por las que pasamos. Pedimos por los enfermos, Señor, pedimos por las personas que están pasando por situaciones de dificultad, problemas económicos, problemas, Señor, familiares, problemas probablemente legales. No sabemos, Señor, cuál es la razón Específica de cada una de ellas Pero traemos ante ti Cada una de estas peticiones Señor Y pedimos que conforme a tu voluntad Y conforme a tu gracia Sean respondidas nuestras plegarias Ayúdanos Señor a tomarnos fuerte de tu mano A nunca separarnos de tu lado y de tu presencia Que nuestras acciones, nuestros pensamientos Puedan siempre ser dirigidos y sancionados por ti. Amén. Agradecemos, Señor, todo el amor que tú tienes para cada uno de nosotros, para cada uno de tus hijos, Señor. Gracias por abrazarnos y darnos la confianza, Señor, de que tomados de tu mano podremos salir adelante. Amén. Que sea, Señor, siempre nuestra luz que dirija nuestro camino, nuestras pisadas, y que podamos honrar y glorificar tu nombre con nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestras palabras. Acompáñanos, Señor, siempre. Permite, oh Padre, que tu Santo Espíritu se manifieste en nuestras vidas para honra y gloria de tu nombre. Señor, al iniciar este año, en este mes de enero, queremos, Señor, pedir nuevamente tu conducción para todo el año que cursaremos, Señor. Que tu Santo Espíritu guíe nuestros pasos Que guíe esta institución Pedimos una bendición especial por el Pastor Quillono Gracias Señor por el servicio que Él ha prestado para ti, para tu obra Y que tú lo sigas conduciendo y guiando en cada una de las etapas de su vida Lo dejamos en tus manos divinas y pedimos, Señor, tu conducción en nuestras vidas a cada momento. Todo esto, Señor, lo pedimos y lo agradecemos en los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. amén. Amén y amén. Sonia, muchas gracias por esta linda oración. Por tu testimonio. Que tus lágrimas puedan dar, regar la semilla de la fe en muchas personas que escuchan y ven este programa. Amén. Igual Alejandro, gracias por venir y dar tu testimonio a todos. Ustedes tienen una promesa que ya mencionaste en Jonás 2.2 y vamos a invitar a todos para que puedan acceder a esta promesa de Jonás 2.2 y puedan de esa manera fortalecer su fe en oración. ¿Cómo dice la promesa? Dice, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová. Y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Amén. Qué seguridad, queridos. Qué seguridad tenemos en Dios. Estamos en medio de un gran conflicto. Pero en medio de ese gran conflicto, tenemos la virtud de la oración. Puedes hacer uso de la fe y crecer esa relación personal con Dios a través de la oración. Por eso te deseo lo mejor durante esta semana que vamos a pasar para que tú puedas cultivar ese don precioso de la fe a través de la oración. Yo me despido con la bendición que solo Dios sabe darte, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén.